Bueno, pues nada, eh, buenos días a todos. Eh, Guardión, eh, vamos a presentar eh, el programa Gardena, que en esta tercera edición lo enfocamos a lo que son eh, ayuntamientos, mancomunidades, eh, a, a los servicios deportivos de ayuntamientos, mancomunidades, lógicamente eh, a, a sus técnicos. ¿no? Bueno, eh, ¿qué es el programa Gardena? Bueno, perdonar, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? voy a compartirlo primero la pantalla, me, com me comentáis si la veis. Uh... Sí, se ve ya. ¿Se ve Sí. ¿La veis, la veis todos bien, ¿verdad? ¿La veis todos bien? Sí, sí, sí. se ve Perfecto, bueno. Bueno, pues que es un poco el programa Gardena. Bueno, es un programa para la mejora de la gestión de las entidades deportivas navarras basadas en un modelo de gestión avanzada, ¿eh? Eh, perdonadme otra vez, hemos hablado ya tanto, ¿verdad? Pero eh, antes, antes de comenzar con la presentación, quería, quería comentaros también que vamos a tener, para aquellos que no podéis intervenir por problemas, eh, porque no tenéis micro activo, portal, vamos a tener la posibilidad del chat para que de alguna manera esto pueda ser lo más interactivo posible. Los que tengáis posibilidad de cámara. Y de micro, por favor, activarlo eh, y cualquier duda que haya, yo creo que es preferible que todo el tema de preguntas lo dejemos para el final. ¿eh? Por otro lado, antes que nada, eh, bueno, comentar también, disculparme, comentar que están conmigo Natalia Fernández y Noa Egaña, que eh, son de, de la Fundación Euskalit, que como hemos he comentado unos minutos antes, son la, eh, el ente, de alguna manera, formador ¿eh? de este programa, y por otro lado está Marino Barasoain, que es el director de la Fundación Navarra para la Excelencia, que es el ente evaluador, de alguna manera, el que va a dar también los, los sellos de calidad. Entonces, lo primero de todo, gracias a vosotros ¿eh? por estar aquí, y por supuesto, gracias a todos por, por asistir un poco a esta convocatoria. ¿eh? Ahora sí, sigo un poquito adelante, comentaba lo que era básicamente el programa Gardena, y eh, eh, de alguna manera, bueno, pues ¿qué implica todo esto? Pues que de alguna manera vamos a hablar de gestión y vamos a hablar de conceptos relacionados con la gestión, vamos a hablar de, de lo que es eh, la estrategia, de lo que es un plan anual, de lo que es un plan estratégico, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de clientes, bueno, ¿eh? ambos eh, conceptos a los que seguramente enseguida os vais a ir habituando. ¿eh? Bueno, creo que es interesante también que de alguna manera, eh, por comenzar con esta charla, expliquemos un poco la génesis de este programa. ¿no? Nosotros eh, llevamos años ya de alguna manera intentando eh, dar una formación a todas nuestras entidades deportivas, eh, federaciones, clubes, mancomunidades, ayuntamientos, ¿no? y en este sentido eh, éramos conocedores de un programa que eh, yo creo que de manera pionera, ¿no? eh, se estaba desarrollando en Euskadi que tenía el nombre de eh, 3K, ¿no? eh, que, corrígeme un poco, Natalia, hace un poco referencia a cudea eh, Quirol mm. y... Eh, Calitatea. Calitatea, ¿no? que en, en castellano quiere decir, pues bueno, ¿no? eh, deporte, calidad y eh, gestión, ¿no? eh, Este programa 3K, la verdad es que a mí me parecía muy interesante. Eh, a partir de ahí nos pusimos en contacto con Euskalit, porque entendía que era importante, si planteamos eh, algo en esta línea, que tuviésemos la experiencia de formadores también en el sector deportivo, ¿no? que conociesen bien un poco el tejido asociativo deportivo, y en ese sentido entendíamos que eh, Navarra, pese a ser provincial pues bueno, pues tenía bastante que ver un poco con este programa que se había desarrollado en Euskadi, que eso sí, había sido en aquellos años, ¿no?, hace tres años, había sido modalidad presencial, se desarrollaba en tres años y de alguna manera cuando nos pusimos en contacto, ¿no?, el Instituto de Navarro del Deporte y eh, en Euskalit decidimos adaptarlo, sobre todo veníamos en un año de pandemia donde había parado bastante la actividad deportiva y entendíamos que podía ser un momento idóneo para el tema de la formación, ¿no? A partir de ahí intentamos adaptar ¿no? lo que era un poco este programa, adaptarlo a un año de formación, efectivamente iba a ser mucho más intenso, y de alguna manera adaptarlo también un poco a la realidad y al contexto navarros. ¿no? Eh, posteriormente también nos pusimos en contacto con lo que era la Fundación Navarra para la Excelencia, que son un poco primos hermanos de Euskalit aquí ellos en, en Navarra, y a través de Marino, pues de alguna manera... Eh, fuimos pues capaces un poquito de lo que era eh, organizar todo lo que iba a ser todo este proceso de evaluación, de eh, creando también un sello determinado, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eh, que sepáis que este programa se desarrolló el 2021 por primera vez con las federaciones deportivas, participaron creo que aproximadamente unas 40, algunas las mínimas creo que al final no, no lo finalizaron, verdad pero eh, hubo una, una participación realmente y una, eh, muy, muy, muy amplia. Este año está ahora a punto de finalizar lo que es la formación que ha ido encaminada a clubes y empresas de gestión deportiva públicas y privadas. Y este próximo año, de alguna manera, queremos afrontar el reto de orientarlo a lo que son ya servicios deportivos municipales y malcomunidades. ¿eh? Este ha sido un poquito pues, todo el, todo, todos los pasos que hemos, que hemos ido llevando hasta ahora y en la situación en la que, en la que nos encontramos. ¿eh? Bueno, los objetivos de todo esto es, de alguna manera... Eh, garantizar un modelo de gestión avanzada a las entidades, es decir, formar, formarlos en gestión y de alguna manera el hecho de eh, eh, ir todos hacia un mismo modelo de gestión nos puede ayudar mucho también a la hora de futuras actualizaciones eh, y futuras revisiones de lo que puede ser un poco este mismo modelo. ¿no? Efectivamente, esto implica dotar a estas entidades de herramientas en la mejora de la gestión y la evaluación y por otra parte, crear un sello de calidad. En un sello de calidad que hemos llamado Gardena, que corresponde, un acrónimo que corresponde a las siglas de gestión avanzada de Deporte de Navarra. Y que en Euskera, pues también tiene, los que seis euskandones, pues bueno, lógicamente también tiene de alguna manera un significado porque significa, pues bueno, transparente, ¿no? Transparencia, algo que realmente consideramos también importante en todo, en todo este, eh, este mundo, este sector deportivo. ¿no? Bien, bueno, eh, detallando un poquito más, eh, que aquí desde luego, luego por supuesto los más indicados son tanto Natalia como Ainhoa, de poder detallar eh, en qué consiste el, el, el curso. Yo la verdad es que el primer año lo he, lo he seguido como alumno del mismo. Pero esto también se ha ido adaptando un poco este año y el año que viene también podría haber pequeñas modificaciones, pero seguramente son ellos los que mejor os pueden explicar. ¿eh? Lo voy a ir pasando más o menos un poquito rápido para que cojamos las ideas principales y luego si queréis entramos a valorar un poco más profundamente cualquiera de ellas. Bueno, el, la metodología del programa es un programa que se desarrolla totalmente online ¿Eh? luego veremos un poco la cronología pero es importante esto, se compone de sesiones formativas, se compone de talleres, se compone de eh, recursos utilizando vídeos interactivos propios con un choco que llamaremos luego que es una de alguna manera una, eh, una, una página donde, donde realmente se realizan tareas se cuelgan, se tiene información se yo creo que desde el, en todo momento pues eso, no es, es un trabajo muy práctico y muy válido muy aplicable para, para que es luego el día a día. Eh, y desde el primer momento se actúa con trabajos, como os comento, con trabajos prácticos. ¿no? Bueno, la estructura y el diseño del curso se compone por una parte de unos talleres obligatorios ¿eh? y por otra parte de unos talleres optativos. Os explico un poquito a grandes rasgos estos. Los talleres obligatorios, que como el propio nombre lo dice, es obligatorio ¿eh? el, el asistir a ellos ¿no? y, el, y el realmente eh, finalizar con las tareas que se mandan y tal, es bueno, una sesión de presentación donde se hace también eh, una, posteriormente una, un modelo de gestión avanzada con una eh, autoevaluación de vuestra propia entidad, ¿eh? que todo este trabajo es un trabajo individual que lo hacéis. Lo primero que también tenía que haber comentado es que, de alguna manera, la entidad no se inscribe al curso pero a partir de ahí lo podéis hacer, una, dos, tres personas de cada entidad lo que consideréis, el precio es el mismo, se va a pagar por entidad ¿Eh? y luego hablaremos un poco de todos estos aspectos, pero si, si consideráis que es más válido que lo hagáis entre dos personas de la entidad o entre tres personas, pues, pues muchísimo mejor ¿no? en este caso. ¿no? Bueno, pues el primer módulo es un modelo de, de gestión avanzada, el modelo de gestión avanzada donde hacéis una autoevaluación, evaluación, ¿eh? todo, todo de alguna manera online, eh, con vídeos, que, tutoriales, con tal que creo que, que es muy interesante, también por lo menos tengo un muy buen recuerdo y y realmente lo valoro muy positivamente. Posteriormente ya se pasa a desarrollar un plan estratégico, posteriormente un plan de, con un DAFO, con necesidades de ir planteando ya un cuadro de demanda integral. Posteriormente ya viene un plan de gestión, se analizan los clientes, hay un apoyo también individual ¿eh? a nivel de tutoría a cada una de las entidades con alguna sesión, por ejemplo, en el sentido de que podáis tener una, una atención todavía más personalizada, aunque entiendo también que el grupo de este año no va a ser numeroso y este tema lo vamos a poder afrontar bastante bien. Y por otra parte, como os comentaba, eh, habría también lo que son unos, eh, unos talleres optativos. Talleres optativos podéis realizar, o se debe realizar como mínimo uno, pero podéis realizar los tres. ¿no? Mi consejo, desde luego, es que si podéis, realicéis los tres. Yo hice toda la formación y creo que todos son realmente muy aprovechables, de los cuales se puede aprender mucho. ¿no? Uno es gestión económico-financiera, y es cierto que en, en determinadas entidades como las que estamos, yo aquí mismo en el, en el Instituto de la del Deporte, o vosotros en algunos ayuntamientos o mancomunidades, esta puede ser de alguna manera un área que la lleve un, un departamento contable o financiero y que vosotros estéis quizás pues bueno, relacionados, pero que no sea una una responsabilidad directa vuestra, pero también es interesante en ese sentido. Vais a tener también un taller sobre personas, que es importante, sobre todo aquellos que dirigís a grupos humanos y, y en vuestro caso todos, ¿no? porque vais a tener monitores contratados o vais a tener voluntarios o vais a tener tal, creo que realmente es interesante. Y por último, un taller sobre innovación y sociedad. ¿no? ¿Mm? Innovación y sociedad en un sentido realmente pues, bastante amplio. ¿no? Y hoy en día hay muchos aspectos que, que se van a tocar, ¿eh? se van a tocar aspectos de medioambientales, aspectos sociales, aspectos que, bueno, que realmente también serán seguramente eh, de gran interés. ¿eh? Bueno, todo esto, pues lo que os comentábamos, ¿no? está basado básicamente en programas de aplicación práctica, con ejercicios, con correcciones, trabajos grupales, con documentos de referencia, etcétera. etcétera. Es decir, es, una, es un trabajo que eh, va a ser activo, aunque la mayoría del trabajo también lo vais a desarrollar en las propias sesiones. ¿eh? Y lo bueno de todo esto es que, eh, vais a ser totalmente partícipes del trabajo que están haciendo también el resto de compañeros, puesto que la herramienta que hemos comentado, y que os comentaremos ahora lo que es el choco, los trabajos se van colgando, vais a ser capaces de poder ver lo que hace el otro compañero, y creo que eso es tan enriquecedor o más que realmente lo que son las propias sesiones formativas. ¿no? Esta es la herramienta que os comentaba, que es una plataforma de formación donde entraréis con un acceso, ¿eh? primero habrá un acceso individual a cada persona en el caso que seáis, por ejemplo, dos o tres componentes de la entidad, sobre todo de cara a hacer la evaluación, la autoevaluación, y posteriormente tendréis un único acceso por entidad, una clave por entidad. Entraréis cada una de las entidades y, eh, de alguna manera, iréis colgando las tareas que vais haciendo, veréis viendo un poco el trabajo que va a haber, eh, iréis viendo también el trabajo que van haciendo los resto de compañeros, con lo cual también, si en alguna de las, de, digamos, de los talleres, pues, eh, no habéis tenido muy claro cómo plantearlo como tal, siempre vais a tener la referencia, ¿no?, de otros ayuntamientos, otras mancomunidades para a partir de ahí pues, bueno, usarlos como guía y poder orientar un poco vuestro, vuestro planteamiento. ¿no? Creo que eso es algo también bastante, bastante interesante. ¿eh? Bien, bueno, eh, lo que hablábamos, ¿no? en el taller obligatorio del modelo de gestión avanzada, el objetivo va a ser un poco conocer aspectos de buenas prácticas fundamentales de una gestión avanzada y realizar una autoevaluación, ¿no? un chequeo de alguna manera de la propia entidad. ¿no? Para eso estaréis apoyados en diferentes vídeos en test en tal y bueno yo creo que, que muy bien enfocado esta parte ¿eh? Eh, recuerdo esta parte la haréis ¿eh? a nivel individual ¿eh? no a nivel grupal en el caso de que vengan dos o tres técnicos de, de, la, eh, de la misma de la misma entidad ¿eh? bueno eh, va a tener un poco esta configuración ¿no? eh, va a haber eh, preguntas y test sobre la estrategia sobre clientes sobre personas sobre tal bueno ¿eh? vais a estar apoyados por unos vídeos y vais a rellenar de alguna manera, eh, unos test, ¿no? Tampoco voy a entrar en más detalle en esto porque esto luego realmente lo vais a ver y no genera entiendo, ningún problema, ¿eh? Bueno, lo segundo sería el taller, el taller del plan estratégico, donde es eh, capacitar a los asistentes para elaborar el plan estratégico de la entidad. Luego el siguiente sería el taller del plan anual de gestión, ¿no? Definir el plan de gestión anual y el taller de clientes, pues conocer herramientas que propicien la orientación de la organización al cliente, para mejorar relaciones entre organización y el cliente. Aquí tendremos que entender clientes que van a ser todos los usuarios de nuestro servicio deportivo, los clubes, toda la gente que va a actividades, todas las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, eh, bueno, los talleres optativos, un poco lo que os he comentado también, de innovación y sociedad, analizar cómo intervenir la competitividad y efectividad de la propia entidad, el entramado social, claves para establecer una cultura innovadora en la entidad, el taller de, tes de tesorería o el financiero que hemos comentado, facilitar conceptos y herramientas para que una organización deportiva se inicie de forma práctica y sencilla la gestión de tesorería, ¿eh? pero lo que comento, muchos de vosotros quizás vais a tener un... Eh, un área contable, eh, justo a la vuestra, que de alguna manera va a ser un poco la gestora, pero bueno, de alguna manera van a ser cosas que os van a ayudar incluso en vuestra propia gestión personal ya, eh, en vuestra vida personal, seguramente, ¿no? Y el taller de personas, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Conocer fundamentos básicos, de herramientas para gestión de personas, en vuestro grupo de trabajo, eh, y aquí incluiríamos lo que hemos comentado, ¿no? También, eh, pues bueno personal que tengáis contratado, seguramente podéis tener personal contratado de mantenimiento de las instalaciones, personal de no, los administrativos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero un poco realmente en trabajo con todo el equipo. ¿eh? Bien, bueno, eh, los compromisos, que es un poco, ¿cuál es el compromiso un poquito que adquirimos? Bueno, hay que hacer las tareas, que son pequeñas tareas que se van haciendo a la cabarca, cada uno de los talleres, que gran parte de ellas se van haciendo en clase. ¿eh? No os voy a engañar, o sea, también hay trabajo, pero es un trabajo que realmente le vais a sacar mucho provecho. ¿eh? Yo también os pediría, eh, si queréis, que puede ser un, un feedback interesante, que podáis hablar con eh, los compañeros, por ejemplo, que están haciendo ahora el curso, que seguramente a los, de, a los de... sé que, por ejemplo, compartís varios, algún grupo y tal, y gente que está especialmente en las empresas, eh, en las empresas públicas, ¿no?, de de servicios deportivos que están realizando y están finalizando el curso, creo que también en este sentido se pueden dar información y se pueden dar un feedback importante en cuanto a, a lo que supone pues un poco todo esto, ¿no? Bueno, eh, es importante también la creación de un grupo de trabajo para compartir y aplicar las herramientas de la gestión, es decir, esto hay que intentar llevarlo luego lógicamente a la práctica para pasar un poco esa, esa pequeña evaluación que luego posteriormente hará la Fundación Navarra para la Excelencia, que es básicamente, como os comentará luego, igual Marino al final, el, el haber pasado un poquito, pues bueno, pues por, por, por el compromiso de haber asistido, haber realizado un poco todas estas prácticas y tal, ¿no? Y lógicamente el tema de la asistencia, ¿eh? que ahora lo concretamos un poco más. ¿eh? Bueno, a nivel de cronograma y horarios, esto va a ser un tema que de alguna manera lo vais a acordar vosotros. ¿eh? Eh, lo que sí el programa comienza en octubre y finaliza en junio... Este año va a acabar el día 30 de junio, acabamos con todo el programa con una única sesión presencial, que va a ser la última, donde va a haber alguna exposición de las de tareas y trabajos que se han realizado un poco durante el curso. Eh, va a haber una o dos sesiones mensuales de dos horas, siempre online, excepto esta última sesión que comentamos, que la haremos en junio presencial. ¿eh? Y el horario de día será un poco a convenir entre vosotros y propuesto un poco también por Euskalit, bueno, eh, hemos manejado estos años pues horarios de 9 y media once y media de 12 a 2 pues por ejemplo eh, pues no lo sé, el primer y el tercer lunes o el primer lunes dependiendo un poco también de los talleres obligatorios y los lostivos ¿no? ¿Eh? y comentaros que eso, que la última sesión pues es así que será de alguna manera presencial y ahí ya nos pondremos un poco caras y como decía como decía una de las una de las formadoras, no solo nos pondremos caras, cada vez no las vemos, nos pondremos alturas, ¿no? Nos pondremos alturas al vernos, ¿no? Ya no sentados, sino de pie. ¿eh? Bien, eh, el cronograma, pues bueno, esto es un poquito más o menos una idea de, de uno de los cronogramas que, que ha habido estos años, que puede variarse, pero un poco en esta línea, ¿no? Todo lo que son los talleres optativos, y luego recordar que los, eh, los obligatorios, perdonad, y recordar que los optativos pues tenéis la obligación de hacer uno y podéis hacer, desde luego, si queréis también los tres. ¿no? Esto, esto es un tema que lo, lo podéis un poquito pues, valorar y, y plantear vosotros. ¿eh? Bueno, eh, el sello de calidad gardena, compromiso hacia la excedencia. Bueno, ¿qué es esto? La idea realmente es que cuando vayamos haciendo esta, esta formación y posteriormente eh, pase un proceso de evaluación, de alguna manera tengamos, pues, bueno, pues distintos niveles hacia un poco esa excelencia en cuanto a la calidad. ¿no? Este primer nivel es la realización de la formación, exclusivamente la formación guardiana, que vais a recibir un diploma a nivel individual. Y el segundo nivel, de alguna manera, sería esa implantación del modelo de gestión avanzada en distintos niveles también en la entidad. Con lo cual, la entidad también recibiría ese modelo de calidad. Yo creo que, de alguna manera, también como, como responsables ¿no? del servicio técnico de un ayuntamiento, en decir que vuestra. vuestra Vuestra entidad, vuestro ayuntamiento, pues tiene servicio, no es de sello de calidad en el servicio deportivo, pues bueno, creo que también puede ser interesante. Otro de los aspectos, ya que vosotros sois ayuntamientos y os tocará de alguna manera hacer sus contrataciones y contratar gestión de piscinas, de cursos de natación, de cursos durante toda la campaña y tal, es algo en lo, que, en lo que en estos años vamos a empezar a incidir que realmente tenga cierto valor el que determinadas empresas que vayan a dar estos servicios, pues de alguna manera, bueno, pues garanticen que detrás eh, hay, hay cierta formación, ¿no? Y hay, por supuesto, una eh, garantizada un poco con este sello de calidad Gardena, ¿no? En el sentido de que vayáis a tener también servicios un poco eh, externos o servicios contratados, ¿no? Bien, eh, para requisitos para el sello de calidad, bueno, el primer nivel o ese certificado individual que hemos comentado, compromiso hacia la excelencia de la entidad, bueno, asistencia al 80% de las sesiones, ¿sí? La realización de las tareas, y la evaluación de la reunión de trabajo. Es decir, ahí eh, habrá posteriormente lo que hemos comentado. ¿eh? Habrá por parte de, de la Fundación Navarra de la experiencia, habrá una, una evaluación que un poco lo concretaréis eh, y tal. ¿no? Bueno, la vigencia de este sello de calidad, habíamos pensado en cuatro años, sobre todo este planteamiento, eh, eh, seguramente no lo aplicaríamos a los eh, no lo a las, a las ayuntamientos y a, lo, y a las, las comunidades, porque sobre todo hemos pensado que el primer año, cuando lo enfrentábamos a, a las federaciones o incluso a los clubes, donde las federaciones de alguna manera tienen elecciones cada ciclo olímpico y cada cuatro años puede haber cambio de dirigentes, entendíamos que aquella, aquella entidad que tiene el sello de calidad, el dirigente, pues de alguna manera, si viene un dirigente nuevo, se tiene que reciclar. ¿no? Y entonces a los cuatro años de alguna manera tiene que haber un reciclaje, que es algo en lo que bueno, me gustaría ya en la próxima reunión que tengamos, aprovechando el día 30 un poco... Pues con Natalia y con Marino, si tenemos algún momento, empezar un poco a enfocar cómo podemos plantear esas futuras, de alguna manera, actualizaciones ¿no? de, todo, de todo este programa, cómo lo podemos ir haciendo. ¿no? Y, lógicamente, aquellos dirigentes que entrasen nuevos tendrían que volver a formarse. En nuestro caso, que eh, entiendo que vais a estar bueno, por un periodo bastante más largo ¿no? en ese sentido ahí. En vuestro puesto de trabajo, bueno, la vigencia, lógicamente, la plantearíamos seguramente de otra manera, ¿eh? con lo cual no tengáis muy en cuenta este tema de los cuatro años aquí. Bueno, beneficios del sello de calidad, bueno, obtener el diploma Gardena gestión avanzada Gardena, que se probará en futuras convocatorias de subvenciones, de asistencias técnicas, etcétera, etcétera. ¿No? Esto aplicaba a clubes, a empresas y tal, tiene importancia. En vuestro, eh, eh, desde vuestro punto de vista, es algo que igual vosotros también lo tenéis, que, lo tenéis que de alguna manera que contemplar. Si es que realmente vais a sacar convocatorias o tal, puede ser interesante. ¿eh? Nos gustaría que pudiésemos ir en esa línea para que al final todo el servicio deportivo que se esté dando en nuestra comunidad tenga detrás un poco esa garantía. ¿no? Eh, hemos trabajado y estamos trabajando. Eh, ahora un poco en todo lo que es la implantación también de la Ley de Profesiones del Deporte, por un lado garantizar un poco esa seguridad, eh, especialmente en los aspectos relacionados con la salud, y esto también vendría a garantizar el hecho de que esa empresa pues también, bueno, pues tiene este, este canon de calidad que, bueno, de alguna manera está dando un poco eh, una garantía de un buen servicio, ¿no? Bien, bueno, eh, este es el certificado individual que se hace, que quizás, o, bueno, pues, igual pueda comentar alguna cuestión, que se hace, bueno, eso es la, después de acabar la formación tendréis a nivel individual, Pepito eh, Fernández, tal panda, ha realizado este curso tal, y esto de alguna manera es un certificado que justo al acabar la formación la vais a tener. Todos los que han hecho la formación el día 30, esto lo tendrán a nivel individual. Posteriormente habrá otro certificado eh, que de alguna manera eh, dé a la entidad eh, este este eh, certificado también de calidad, como he ese segundo nivel, que sería un poco también eh, este compromiso hacia la excelencia, que es lo que estamos, lo que estamos comentando. Estos son un poquito los eh, los dos certificados que de alguna manera la Fundación Navarra de, de, de la Excelencia los certifica y los va los va de alguna manera validando. ¿eh? Y comentaros también que es un primer paso hacia eh, posteriores, ¿no? eh, marino, eh, medallas y eh, niveles hacia, bueno, ¿eh? es decir, no es algo en el que nos quedamos estancados, sino que realmente podemos profundizar mucho en este modelo y podemos ir mejorando y teniendo de alguna manera distintos eh, ya niveles de calidad. ¿no? Bien, bueno, hablamos un poco del, del dinero y aquí es un poco complicado y os comento por qué. Bueno, eh, el coste final, la idea es que el coste final de cada entidad vaya a ser de los 225 euros y cuando hablo del coste final es después de recibir la subvención. ¿Y por qué no os puedo dar cifras exactas? Yo he preferido daros lo que más o menos vais a pagar vosotros, porque el coste del curso aproximadamente puede andar cercano a los 20.000 euros si lo planteamos. Para eso tiene que haber un mínimo de 8 entidades que lo vayan a hacer. ¿eh? Es un poco los cálculos que hacemos. A partir de ahí nosotros tenemos una partida de 10.000 euros para una convocatoria específica destinada a entidades locales, mancomunidades ¿eh? eh, y ayuntamientos. ¿eh? Eh, esto lo repartiremos a través de una ayuda individualizada, es decir, el que va entrando... De alguna manera va recibiendo la ayuda. Lo que no queremos es que al final vaya a entrar alguien y como esto va en orden, no vaya a tener subvención. Por eso el planteamiento que hacemos es el siguiente. Vamos a hacer unas prescripciones previas ¿sí? y posteriormente vamos a hacer una inscripción definitiva. Una vez que sepamos cuántos habéis ido, de alguna manera repartiremos esos 10.000 euros entre todas las entidades que estáis ahí. ¿Mm? Pero aparte, un poco lo hemos hecho otros años, para que haya un poco ese compromiso realmente con el resto de federaciones, de clubes, la subvención ha ido en torno a un 75%, para que haya también un poco ese compromiso, porque realmente estamos dando la subvención solo con la inscripción antes de que finalicéis el curso, ¿no? Entonces sí que exigimos, pues bueno, que, que de alguna manera haya, haya un, un, un pequeño coste, ¿no? De, de lo que es, ¿eh? que en este caso, lo que os comento, hemos pensado que va a ser... El mismo que han pagado federaciones o clubes, que ha sido de 225 euros, lo único que no sé si realmente os vamos a dar 1.000 euros a cada uno y el coste será 1.225, ¿sí? os vamos a dar 1.500 euros y el coste será 1.700 tal, porque todo el resto, hasta los 20.000 euros, el instituto lo va a pagar de alguna manera, de manera directa. ¿eh? Todo lo que supone el tema de organización, de tal de no sé qué, lo asumimos en capítulo 2 de manera directa. ¿eh? Eh, yo espero haberme haberos dejado un poco claro este tema. La idea que os tiene que quedar es que, independientemente del precio que pagáis, vais a pagar en torno a 225 euros porque el resto os lo vamos a dar en una subvención. Es decir, si tengo 10.000 euros y sois 20, ¿qué? os daremos a cada uno 500 euros. Pero resulta que al final, si sois 10, os daremos a cada uno 1.000 euros. ¿eh? Y seguiréis pagando 225. O Esa es un poco la idea. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, eh, bueno, el programa Siguientes Pasos, lo que comentamos. Habrá una previa prescripción donde se pagan 100 euros de señal. Luego, la, la inscripción definitiva será del 1 al 8 de septiembre, ahí es cuando nosotros viendo ya la inscripción definitiva lanzamos la convocatoria y aproximadamente, pues bueno, a primeros de octubre ya podéis presentar simplemente el justificante del pago y cobraríais lo que es, la, lo que es un poco la subvención. ¿eh? ¿De acuerdo? Una vez realizada la, la inscripción, cada persona inscrita va a recibir un mail en el que aparecerá el enlace para entrar en el taller y sus claves. Cuando hablamos en el taller hablamos también en el plataforma Choco, donde van a estar las tareas, donde vais a ver los tutoriales, autoevaluación, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, y bueno, llegamos un poco al punto de ruegos y preguntas que no sé si tenemos eh, seguramente alguna, ¿verdad? Eh, pero bueno, creo que igual es el momento de pasaros ya la palabra a vosotros, los que podáis, los que no, pues vais a tener siempre un poco la herramienta del chat y Intentamos contestaros. Daniel, creo que has levantado. ¿Qué tal? Buenas. Se me oye, ¿no? Sí, hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? Eh, nada, eh, yo tengo dos, dos, una duda eh, y una recomendación ¿no? eh, respecto de la duda. Eh, ¿Qué coste, independientemente de una subvención, qué coste va a pagar cada entidad eh, cuando haya perso eh, personal que quiera participar en el... En, en el curso ¿Qué, ¿Qué coste le va a suponer? Porque esto no, no, no es eh, En el caso de los ayuntamientos eh, Y pagando, digamos el, Los cursos, la propia entidad local Con sus presupuestos, no es un tema baladí eh. No es cuestión de que al ayuntamiento Le vaya a quedar le vaya a costar 225 euros Sino cuánto va a tener que pagar Independientemente luego de que haya que tramitar Una subvención Que eso también es otro, para mí, una, una sugerencia de, de, de por qué no eh, porque hay que luego tramitar una subvención, no, no se puede hacer directamente, oye, este, este curso cuesta tanto, págame tanto y listo. no eh, Eso lo hago un poco como sugerencia. Y luego, por otro lado, una última sugerencia sería eh, que intentéis en la manera de, la, de las posibilidades durante este tiempo contactar o promocionar eh, esta actividad a nivel, de, a nivel político, ¿eh? porque eh, 225 euros, eh, pues... Eh, si los tiene que pagar una persona, no el trabajador la trabajadora, pues eh, eh, pues no, no es una cuestión eh, que se pueda decidir así como así, ¿no? que igual pues no es motivante. ¿no? ¿Eh? Eh, y, si, y como entiendo, o por lo menos lo que a mí me ha llegado, ¿no? que la mayoría que tiene intención de poder inscribirse eh, quieren que se lo pague la propia entidad local ¿eh? con sus presupuestos, pues es algo que hay que intentar... Eh, contar con, la, con pues a nivel político eh, con las alcaldías con las concejalías para tratar de eh, trasladar eh, la importancia de este de este curso para que así a su vez se lo trasladen y, y, lo, y lo motiven ¿no? para tanto a, a nivel económico como a nivel también de motivar su realización por parte de la del personal ¿eh? bien por partes dani gracias yo yo estoy convencido de que el tema económico no va a ser problemático y si no, eh, desde luego tenemos todavía por delante un mes para que nos lo comentéis y lógicamente el curso lo, lo debe afrontar un poco cada entidad. Eh, ¿Qué es lo que queremos un poco con esto? Sobre todo cuando lo hemos orientado a federaciones y a clubes que si realmente estamos ofreciendo una formación en la que la estamos subvencionando casi al completo, haya, haya ese, ese, por lo menos ese compromiso de que algo han pagado para que lo vayan a seguir. Es decir, no estamos dando... Una subvención al finalizar el curso, sino que estamos dando una subvención al comienzo del curso, ¿no? para que encima tengan el dinero antes. Eh, a nivel político, a nivel de tal, bueno, yo creo que es un curso que lo hemos anunciado bastante. De hecho, en, el, en este curso estuvo presente la consejera al principio, en la presentación hace dos años. Eh, el director gerente ha estado continuamente. El director gerente va a estar ahora en, la, en lo que va a ser la entrega del, del próximo día que. De, de todos los reconocimientos y saldrá en prensa, se volverá a colgar en redes sociales y, y yo creo que ha tenido y que está teniendo bastante aceptación y bastante repercusión. Todas las federaciones deportivas, por ejemplo, son conocedoras de esto. Es cierto, por ejemplo, que hemos tenido eh, poco enganche entre los clubes deportivos, pero no es menos cierto que los clubes deportivos no tienen personal propio, no tienen personal realmente eh, que, que se pueda dedicar un poco a, a la gerencia y un poco a la gestión de todo esto, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, pues, gestores de Gadona, gestores de algún club importante, pero ahí es donde, donde tenemos que intentar llegar quizás con algo más simple que esto, con algo más simple que esto y más reducido. ¿no? Es algo que tendremos que plantearnos en un futuro. ¿no? Eh, el tema que te comentaba es que tenemos una partida aprobada por presupuesto que es de 10.000 euros, Dani, y lo tenemos que dedicar a estas entidades. Entonces, como no sabemos exactamente cuántas se van a presentar, lo que tenemos que hacer de alguna manera es que no nos sobre dinero, que nos diga que yo nos venga aquí y os diga oye os voy a dar a cada una mil euros y resulta que luego son siete ocho y me sobran dos mil euros a mí me fastidiaría mucho dejar dos mil euros sin ejecutar prefiero saber cuántos vais a ser y ajustar los que seáis sí. y repartirlo un poco en esa línea ¿eh? Eh, si os parece que 200 euros por cada uno es demasiado ese canal no lo podemos bajar si alguien tiene problemas eso no va a ser un problema al, al que a nosotros nos interesa es que realmente las entidades en este caso ahora ¿eh? Eh, entidades locales se formen eso es un poco el objetivo prioritario. ¿eh? Y en cuanto a darle visibilidad un poco lo que te, lo que te he comentado, eh, hay un tema que igual ahora Marino lo puede explicar un poco mejor también, y es que, bueno, y por supuesto, paso la palabra a Natalia, Marino, para que hagáis las puntualizaciones que consideréis oportunas, pero una vez que acaba todo esto, eh, las entidades que de alguna manera pasan ¿eh? ese examen previo, participan en lo que es la gala de la Fundación navarra para la Excelencia, que este año pasado, pues la verdad es que, fue una maravilla, allá por noviembre creo recordarlo, el año pasado, ¿no, Marino? Octubre, noviembre, ¿no? Fue una maravilla el ver a treinta y pico entidades deportivas entre todo el sector empresarial que estaban recibiendo un poco este, eh, este sello de calidad, ¿no? Yo creo que, que eso fue un paso, un paso muy importante y que realmente tuvo repercusión, tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces, eh, este año en ese sentido estarán empresas de servicios, alguna federación que queda, pero sobre todo empresas de servicios deportivos, tanto municipales como, como, eh, como privadas, y la idea es que, bueno, supongo que se volverá a ser por octubre, noviembre, un poco por ahí la gala, que estarán... Claro, ahí, estarán será un poquito poco... más tarde, será en diciembre. Será en diciembre, vale, gracias Marino, bueno, y a la siguiente claro. estaríais vosotros, ¿no? Bueno, yo no sé si esto lo pueden puntualizar un poco más, tanto Marino como Natalia, un poco todo lo que hemos comentado, ¿eh? Bueno, yo comentar el tema de difusión, bueno, pues vamos, vamos mejorando cada vez y, y, bueno, creo que conseguimos una difusión bastante importante ya el año pasado. Lo que dice Juan, es para mí es muy importante, es decir, que las entidades deportivas, clubes, eh, federaciones, etcétera, se posicionen al mismo nivel que una empresa, por decir de alguna manera, en cuanto a lo que es su gestión, bueno, da una sensación ya de seriedad, de madurez ¿no? en, en lo que son estas, estas entidades que creo que, que benefician realmente mucho ¿no? al mundo del deporte. Que no, no, no son, a ver, si me permitís hablar así, chiringuitos de cuatro amigos que se gestionan la subvención de aquella manera y que, bueno, pues que, que lo hacen muchas veces por, por amor a, a su deporte preferido, etc. No, bueno, ya aquí ya hay una seriedad en la gestión con, bueno, con unos procesos, los procedimientos... ¿no? y unos resultados que bueno, que son perfectamente eh, visualizables por cualquier auditoría, por cualquier entidad o, o organismo ¿eh? público o privado que, que quiera saber realmente dónde va ese dinero y qué se hace con eso y que se está haciendo bien. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es un programa que bueno, que es que es un ganar gana como suele decir muchas veces el, el director de Euskalit, no que usa mucho esa frase. Eh, en la que tanto las, eh, las federaciones, las entidades deportivas, los clubes, todos los que estáis en este mundo del deporte, como eh, el, el mundo administrativo que representa Juan Tomás, bueno, pues todos ganan ¿no? con esto. Y yo, yo os animo, realmente creo que es, es muy positivo. Sí, y yo también, por no sé si le he entendido a Daniel, que antes preguntaba, si sí, sí, el precio era por, por persona, me ha parecido entenderte. Eh, el precio es por entidad. Ah, no lo has dicho así, ¿verdad? No, vale, vale. Bueno, pues era por aclarar eso. El precio es por entidad y luego cada entidad, pues podéis venir como un máximo de, de tres personas. Hombre, si sois cuatro, pues bueno, lo valoraríamos, pero en principio máximo de tres. Y creemos además que es muy positivo esta opción y esta oportunidad que tenéis, que si la podéis aprovechar es lo óptimo porque el programa va dirigido a la mejora de la gestión de la, de la organización, de vuestra área de, de trabajo. Eh, eso no quita que evidentemente esa mejora vaya a través de las personas, claro, por eso estáis vosotros las que venís a la, a la formación. Pero sí que está dirigido a que mejoréis en vuestro día, o sea, que mejore la eficiencia, la eficacia, que os facilite el día a día de vuestro trabajo. Y por ende, pues bueno, que eso vaya a mejorar también otros aspectos de la entidad, como los resultados, eh, lo que os decía, no, la eficiencia, etcétera. Vale, pues nada, Dani, pensaba que habías dicho eso. Sí, yo quería hacer una puntualización también. Eh... Claro, después de, de los años que llevamos en esto, lo que vemos muchas veces es miedo ¿eh? a enfrentar un, un modelo de gestión, ¿no? sobre todo porque sois entidades que no sois muy grandes y de bueno, ya ver, ¿y ahora cómo voy a enfrentar el mismo modelo que utiliza tal empresa? Tal? Yo no soy así, yo soy mucho más pequeño, no necesito tanto. Bueno, si alguna ventaja tiene el modelo de gestión avanzada es que es perfectamente adaptable a cada entidad. es decir Evidentemente es un espejo en el que tú te puedes mirar pero no se va a gestionar lo mismo tu organización que, yo que sé, por un ejemplo exagerado, que la Volkswagen. Evidentemente que no, aunque sí el mismo modelo. Pero lo podéis adaptar con el conocimiento que os darán los formadores para que sea una cosa infinitamente más sencilla, pero sobre todo que sea útil, para que vuestra gestión sea buena. Y que si mañana pues, eh, a ti te toca la lotería y te vas a vivir a Hawái, bueno, pues la organización siga funcionando exactamente igual solo poner ese ejemplo que muchas veces no es el más habitual. El más habitual es que ocurra pues, un accidente o alguna desgracia, alguna historia, desaparece el gerente, desaparece la persona que lidera y la entidad, bueno, pues cae en un pozo del que muchas veces es difícil salir, ¿no? Entonces, cuando las cosas van bien, pues bueno, pues mira, hasta sin modelo se puede funcionar. Pero realmente para funcionar bien y sobre todo para poder enfrentar enfrentar de manera correcta y, y tranquila, es decir, problemas, incluso denuncias, líos, es decir, tenerlo todo pensado, organizado y armado, eh, viene muy, muy bien y da mucha tranquilidad. ¿eh? Da mucha tranquilidad a los gestores, y ahí sí que lo digo yo por experiencia. Pero también esto, viniendo de, de una situación de angustia, de un cese, de un director que se va, y que te deja y te nombra a ti director mirando a la gente y diciendo, y ahora, ¿qué hacemos? ¿no? Bueno, pues eso, teniendo un modelo, no pasa. ¿no? Y, y yo creo que es una, una. Y no es tan difícil. Es un poco de trabajo el curso, no digo que no. ¿eh? Bueno, cursos, la formación pues, pues es, es seria. Pero realmente el modelo que tenéis que implantar es el que vosotros decidáis implantar. O sea, permite perfectamente una adaptación simplificada de lo que tú necesitas en tu entidad. No lo que utilice la entidad de al lado. Tú. ¿eh? Lo que a ti te sea útil. A ti y a tus compañeros y compañeras. Bueno, para animar. Pues gracias, Marina Natalia. No sé si hay alguna otra pregunta de los que no tienen micro en el chat, no veo tampoco nada. No sé si más o menos ha quedado claro, si no... Eh... No hay... Sí. No, eh, no eh, por, por matizar un poco y responder a Natalia ¿no? con lo que, que me ha comentado, eh, lo que yo me refería es que si... Para pagar este, esta, este curso eh, hay, hay que tirar de presupuestos municipales, que sea un gasto municipal, eh, es muy importante determinar qué coste tiene para las entidades locales. Eh. Eh, eh, independientemente de que puede ocurrir, en algunos casos pudiera ocurrir que no, no lo pague la entidad eh, local, sino lo pague la propia persona. Eh. Independientemente del diseño, como esté planteado, de que por entidad sean ese dinero y puedan estar hasta tres personas. Independientemente de eso, luego, las, las formas de financiarlo y de decirlo en cada entidad local es muy peculiar. ¿eh? Y, y, y, como digo, pues eh, es muy importante saber cuánto, en el caso de que tanto una persona se lo vaya a pagar, como en el caso de una entidad local, eh, es muy importante saber de qué cantidad estamos hablando de manera concreta. ¿no? Eh, es un poco en relación a lo que me comentabas, Natalia. Y luego yo insisto, eh, cuanto respecto a la difusión en las entidades locales tenemos eh, una peculiaridad respecto de una federación y un club deportivo es que eh, con quienes estáis hablando ahora mismo somos solo una pieza del engranaje de la entidad eh, de cara a eh, em, que nos, nos sintamos avalados no solo en, en el coste, sino también en el apoyo eh, tanto de tiempo eh, como, como de interés ¿no? de, por parte de la entidad local para hacer la, el curso. ¿eh? Eh, yo puedo estar muy interesado, cualquiera de las personas que estamos aquí, eh, pero si la entidad local no tiene interés o tiene muy poco interés tanto en financiarlo como en el, el, el resultado que le puede conllevar esta participación, pues la entidad local no va a participar. Con lo cual nos quedamos simplemente en una actividad formativa como otra cualquiera dirigida en particular a las personas, ¿no? no a las entidades. Entonces, yo insisto que es muy importante esta, esta formación que va dirigida a entidades que formemos, que, que se insista eh, y yo eh, creo que no ha llegado todavía, eh, por lo menos en mi caso voy a hablar, no ha llegado a quien tiene que llegar. A mí me ha llegado, a mí sí, pero yo soy, insisto, una pieza más. ¿eh? Entonces, es importante, eh, yo creo, y queda tiempo todavía, pienso, ¿eh? para para trabajar esa, esa difusión eh, a nivel pues de, de los órganos de gobierno de una entidad local. ¿eh? Y, y igual esta sesión formativa eh, puede ser interesante promoverla también eh, eh, con, con personal político, por ejemplo, ¿no? o, eh, o mandarles información también ¿no? eh, a las entidades locales a través de la de la Federación Navarra de, de Municipios y Consejos ¿no? que tienen contacto. Más con esas estructuras, ¿no? de eh, más políticas, ¿no? Eh, no solo a través, de, en este caso, pues de, del personal técnico ¿no? que estamos. ¿eh? Es simplemente una sugerencia, ¿eh? yo simplemente quiero insistir en eso, ¿no? que, que, es, que esto es una formación para la entidad, ¿no? aunque está dirigida al personal que formamos parte, ¿eh? pero, pero que es importante que tengamos en cuenta que la entidad local, su estructura, su organización y quienes toman decisiones es muy diferente a una federación eh, y a un club deportivo, por supuesto. ¿eh? Tomamos nota, eh, al final lógicamente son todas entidades que tienen que tienen singularidades diferentes, una federación, un club, una, un ente local y bien, lo que sí quiero dejar claro, sobre todo en el caso de eh, como comentabas, que pueda haber alguien que realmente se plantee esta formación a nivel individual, que la subvención sí que viene, y esto es un tema ya que lo conocerás perfectamente, que las subvenciones van por código, las subvenciones, sí que van a ir a las entidades locales, es decir, las que van a ser, las, las receptoras de la subvención van a ser los entes locales, ¿eh? no las personas físicas, eso es importante que lo tengamos, que lo tengamos claro, pero también ¿eh? Eh, se, puede, se puede dejar bien claro que eh, si hay cualquier problema, intentaremos lógicamente trabajar más en la difusión, pero si hay cualquier problema estamos aquí para aclararlo, eh, el coste no va a pasar en ningún caso del de coste real de, de, de esa cantidad que hemos comentado. Y entiendo perfectamente lo que implica también, Dani, de repente un gasto que no estaba contemplado en un presupuesto, de repente el, el recibir ahora un gasto, de sobre todo para un ayuntamiento pequeño, igual de mil y pico euros del servicio de deportes, ¿no? Bueno, pues también lo entendemos, ¿eh? Eh, lo que sí es cierto es que, eh, como lo planteamos siempre por primera vez, también ahora a entidades locales esto, pues es difícil hacer un cálculo y, y como se ha argumentado al principio, sería una pena de alguna manera que nos quedásemos con dinero sin ejecutar o al ser individualizada sería todavía más pena que se acabase el dinero y los siguientes ayuntamientos no pudiesen recibir nada. ¿no? Entonces, por eso hemos optado eh, por hacerlo de esta manera. ¿eh? Todo tiene sus pros y sus contras. Nos parece que es un poco lo más correcto. ¿eh? En cuanto a la difusión, por supuesto, tomamos, tomamos nota. ¿eh? Gracias. Alguien más, por favor, de los que estáis. Eh... Una pregunta. A ver si me ha quedado claro. Cara, sí. ¿Me ¿Escucháis? Sí, sí, perfecto. Entonces, el ayuntamiento, cuando hacemos la inscripción, pagaría los 900 euros del curso. Sí, o, o más. Y luego habría esa subvención. Sí. O más. O más, sí. Eh, vamos a ver, 900 euros, por ejemplo, fue el caso de las federaciones, la partida de la de mayor. Eh, yo calculo, yo calculo, vamos a suponer, por ejemplo, que sois, vamos a suponer que sois unos 10 entidades, de acuerdo, Por, por, por redondearlo. Bueno, pues el ayuntamiento pagaría 1.225 o 1.200 euros, de acuerdo, y a partir de ahí recuperaría 1.000 euros al mes ¿eh? en una subvención. ¿De acuerdo, Sara? No sé si te estoy contestando. Sí, me estás contestando. Es que yo tampoco... Como venía en la información que nos habéis mandado, el coste del curso, 900. O sea, sí, sí. que va a haber que hacer ese pago de ese dinero, pues yo estoy un poco con Dani que nos va a crear un problema, ¿eh? Nos va a crear un problema porque hay que buscar una partida, aunque luego venga subvención, aunque luego venga, bueno, si es la fórmula vale, pero no va a facilitar mucho las ¿Y cuándo vamos a saber el total de esa cantidad? ¿Cuando hagamos después de las prescripciones las personas escritas? Efectivamente. Con las entidades escritas. Efectivamente. Yo os podría dar una cantidad ahora. Pero corremos riesgo de que de que no aprovechemos todo el dinero o corremos riesgo de que los últimos que se inscriban no cobren porque es una ayuda individual. Uh -huh. Entonces, imaginamos, imaginamos que, que os digo, oye, mira, cada entidad va a pagar 1.250 euros, 1.225 euros, eh, y luego eh, voy a dar una subvención de 1.000 euros a cada uno acuerdo? Pues entonces las diez primeras van a tener, pero si hay once, la última no va a tener subvención, lo cual es más... Sí, sí, ya te he, no te he entendido, pero es un poco lo que dice Dani, en mi caso me ha llegado a mí la información, me imagino como a muchos ayuntamientos, y yo voy a ser quien voy a presentar esto a la comisión de personal para los cursos que tenga el ayuntamiento, ¿no? Entonces se queda un poco ambiguo, que no sé, la cantidad que vale el curso, si les voy a decir que lo van a subvencionar, pues si esto también les llega al estamento político, pues va a ser más sencillo, porque en mi caso… Voy a ser yo quien haga la propuesta de hacer este curso. Lo que creo que va a costar, bueno, se empieza... Y lo voy a hacer para la entidad, para la que trabajo. Entonces, se empieza un poco a emborronar todo. Mandaremos, mandaremos ahora toda esta información, la volveremos a mandar. En este caso, claro, nosotros los contactos que tenemos a día de hoy son los servicios... Los servicios. Deportivos municipales, ¿no? Podemos mandar a los a los ayuntamientos, intentaremos mandar a los ayuntamientos y a los, por lo menos a todos de los que estáis ya con este interés y a las mancomunidades. Mandaremos y, y, desde luego, eh, podemos marcar un poco esa referencia. Yo calculo que no vais a ser más de más de 10, no calculo que sea que seáis más de 10, un poco por lo que hemos visto. Había 11, pero aquí ha fallado gente, entonces eh, no sé hasta qué punto, bueno. Pues puede, puede, puede haber más inscritos o no. Si, si centramos la cantidad, corremos el riesgo de que dejemos a alguien sin subvención fuera. Eso me daría un... Eh, sí, un... sí. No es tanto por centrar la cantidad, ¿eh? sino para saber realmente que al final hay que hacer una inscripción con un coste, aunque luego venga una subvención y aunque porque lo que estamos hablando es que los ayuntamientos vale, lo que ha dicho, Dani, tenemos muy poca movilidad con nuestras partidas la, la, ver, que Nosotros somos la administración seguramente eh, eh, la administración madre eh, que las cosas son complejas, por eso eh, os comento lo que os comento eh, nosotros tenemos una partida de 10.000 euros para destinarla y la, la, la única forma de destinarla es a través de una subvención concreta entonces, uh -huh. si la enfocamos por concurrencia competitiva, que puede ser otra cuestión otro planteamiento sería ese. Tendríamos que tener un prorrateo, con lo cual, igual en lugar de, de aportar 200, tendrías que aportar 400 cada entidad. Entonces, esa es otra posibilidad, que haya un prorrateo. Ahí no dejaríamos fuera a nadie, pero ahí podría haber un prorrateo, con lo cual tampoco estamos dando una cifra fija. ¿De acuerdo? La otra posibilidad es por individualizada: es cada solicitud que llega la vamos pagando hasta que haya dinero. ¿Sí? Son las dos únicas opciones que tenemos de, de, de orientar este tema. ¿Sí? Y comentar, vale, vale. nosotros también realmente luego, bueno, pues lo que decimos, ¿eh? que nosotros vamos a correr desde el instituto, vamos a correr con la mitad del coste directamente en capítulo de del curso. ¿sí? Bueno, para nadie es sencillo, Gracias. ya sabéis lo que es la administración. ¿no? Sí, por eso. Gracias. Vale. Sí, cuanto más veía que... Que Javier de Peralta había puesto en el chat unas preguntas. Sí, sería, sería un poco esa idea. Una prescripción de 100 euros, saber un poco cuántos vais a estar y el siguiente pago, que iría un poco en esa línea, ¿eh? o eh, es un poco lo que, lo que os hemos comentado. Hay que calcular entre cuántos dividimos los 10.000. He puesto el ejemplo de que si sois 10, cada uno tendría que pagar pues, un poco lo que hemos comentado, ¿no? 1.125 y tal, y, y, y la subvención sería de 1.000 euros. En el caso de que, de que fueseis 7-8, pues habría que pagar más y luego se vuelve más. En el caso de que fueseis muchos más, tocaría menos. ¿sí? Bueno, estamos hablando eh, que un grupo como máximo también puede tener 14 personas. Es un poco lo que entendemos operativo. Si no, cambian un poquito los precios, pero bueno, eso es un tema ya entre Euskalit, la Fundación Navarra para la Excelencia y nosotros que nos tendríamos un poco que organizar. Porque si hay dos grupos, lógicamente hace falta más profesorado, más eh, tutorizaciones, más evaluaciones y todo cambia. ¿no? Pero bueno. Hemos hablado de precios más o menos un poco aproximativos. Si queréis que demos un precio exacto lo podemos dar, pero pero a mí me daría pena, para eso os animaría que hagáis la inscripción cuanto antes, que sepamos y lo calculamos sobre eso. Sí, cuanto más. Habíamos puesto que la inscripción fuera a partir del 27 de junio, pero si lo vemos necesario se adelanta. Es decir, es simplemente habilitar un, sí. un lugar donde os inscribáis... Bueno, lo podemos dejar lo podemos dejar abierto cuando lo tengáis preparado, ¿eh? pero bueno, el 27 la verdad es que estamos ya en vamos en dos semanas, ¿no? Era un poco para que vayáis asimilando y, y todo esto, ¿eh? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más. Desde Peralta, que es al otro, al único que vemos la cara. Está más o menos claro. Bueno, comentaros también que entendemos que para que salga un grupo por lo menos tendría que haber pues eso, un mínimo de siete personas, más o menos. ¿no? Si no, también es inviable para nosotros asumir tanto gasto. ¿eh? Y además nos pasaríamos, nos pasaríamos del tope que supone el poder realizar una asistencia técnica sin sacarla sin a sacarla concurso en este caso y sería, sería todo mucho más complicado. Necesitamos un mínimo de siete o ocho inscritos. Bueno, pues os animo a que participéis, a que hagáis las prescripciones y, y bueno, nosotros trabajaremos, como bien comentaba Daniel, en la, en la difusión, hablaremos con la Fundación Navarra de Municipios y Consejos para que también comuniquen ellos directamente a, a, los, a los ayuntamientos y, y, bueno, esperemos que, que vuestras gestiones internas, ya con vuestros respectivos entes, pues, sean lo más, lo más fáciles posibles, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por la asistencia. Y qué, ricasco. Vale, gracias, gracias. qué ricasco. Gracias, Gracias. Un abrazo. Saludos. Saludos.